Me largué a llorar, Débora de Amato relató un tenso episodio junto a su hija Lola. Débora de Amato inspira con su fortaleza y su amor. Decidió ser madre a los 45 años y siendo madre soltera, se enfrentó a todos los prejuicios y cumplió su deseo. Hoy es una de las mamás famosas más dulces y dedicadas. Casi todos los días se enternece a sus seguidores con fotos y videos muy tiernos de Lola, su hijita de casi un mes. Sin embargo, ayer, una publicación causó indignación y conmoción. La periodista relató a través de su cuenta de Instagram un trámite que creía que iba a ser sencillo y terminó siendo un calvario, hacer el DNI de su beba. Hoy fuimos con mi mamá a hacerme DNI, escribió hablando por Lolita. Resulta que cuando mamá fue a inscribirme para la partida de nacimiento le dijeron que para hacer el documento nacional de identidad podía ir a cualquier centro de gestión, sin pedir turno, comenzó narrando. Hoy fuimos a primera hora al centro de gestión más cercano a nuestro domicilio, tal como nos indicó la señora que nos entregó la partida de nacimiento. Cuando llegamos al CGP de Beruti, el más cercano a casa, nos dijeron que no se hacía más el DNI en esa sucursal y nos mandaron al molde Recoleta. Aprovechamos que acababa de tomar la teta y que el día estaba bárbaro y nos fuimos a la otra sucursal, sin chistar, continuó la panelista de intrusos. Y agregó, lejos de lograrlo. Cuando llegamos nos dijeron que hacía dos meses que no estaban haciendo DNI ni pasaporte en esa sede que vayamos a la de Callao y Santa Fe. Sonreímos y pese a que los mismos centros de gestión están en bolas de sus propios servicios partimos rumbo a la nueva indicación. Buena señal, salimos rápido, pensó mami. Fail, más allá de pedir fotos sin que se vea la mano de mamá sosteniendo mi cabeza, con menos de un mes de vida, jodido mantenerme erguida, y que mis dos huellas digitales de los dedos pulgares salgan bien derechos. Con lo que eso significa en una manito de menos de un mes, el problemón que les generó el apóstrofe de mi apellido es algo sin precedentes. Menos mal que me llamo D'Amato y no Schwarzenecker porque si no, todavía estamos sentadas esperando el trámite. Espere que sacamos el apóstrofe y lo volvemos a poner. de comer al la bebé que le avisamos. Nos sentamos a tomar la teta esperando el aviso. Cri, cri. Menos mal que mami se levantó después de 40 minutos, literal, a preguntar. No solo estaban en bolas con la espera sino que no tenían idea de qué les estábamos hablando Ed, describió muy indignada con la situación. Me largué a llorar, algo poco frecuente, y ahí se avivaron que estaba, justamente, podrida de esperar. En fin. Habemos niña con documentos que retiraremos en 10 días, concluyó Débora sobre aquel pesado día y la tortuosa burocracia que tuvo que enfrentar para poder anotar a su pequeña.